Los yernos de Abinader gritan a coro el yo suegro soy yo, en uno, yo soy uno de Villavasque. ¿Eh? Ay, ay, ay, ay, un grupo de hombres vociferaron a coro el suegro del presidente de la República, Luis Abinader, mientras se encontraba en un acto del municipio de Villavasque, la provincia Montecristi. Abinader publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se, se escucha el grupo de hombres gritando repetidamente el suegro, el suegro, el suegro. Y dijo que son tantos que no podrían darle seguimiento. Frase que utilizó mucho la primera dama, Raquel Arvaje Abinader tiene tres hijas mayores de edad. Esther Patricia, de 24. Graciela Lucía, de 22. Adriana Margarita, de 20. Póngala. O sea, muchachas. Vamos a realizar un poco. con su esposa, la primera dama, Raquel Arbaje. Vamos a ver el video. Un, ajá, y después poner fotos, que Camila no nota aquí para aprovechar. <risa> El video. ¡El video! ¡El video! ¡El video! ¡El video! ¡El video! ¡El video! para ¡El video! ¡El video! ¡El Increíble este país, Dios mío. el, el, suegro, el, el suegro. suegro, el suegro, el suegro, voceándole ahí a Abinader, no, eh. no yo lo cogen en achecha porque es una persona muy, muy alegre, muy alegre, lo cogí y su esposa a más todavía la, eh, mi querida amiga Raquel Albaje, eh. sí, son personas muy humildes que te ríe, gasol, <risa> cuál es la risa que tiene. A lo mejor es enamorado de una de ellas. No, no todos estamos enamorados de las hijas de Abinader. Sí, como todos. Usé? Espérate, no, no, no. ¿Dónde la dice? No, todos no, usted. Todos. Ajá, vela ahí. Usted, vela ahí. Ajá. <risa> usted tiene que llegar, pues son humanas o no nada. Se, ¿Se le llega, llega con ese arrepico? Sí. Vaya. Cuando viene no, a ver es que, no que te un ponchero. Cuando viene ¿Sí? a ver, están bebiendo mojito en una discoteca de eso y, y uno hay cambio de mirada no, y no, va, no. ¿no? Sí, ellas van a estar en una discoteca bebiendo mojito. Eh, dile a que sí. Camila está viendo el programa. ¿Eh? Camila está viendo el programa. ¿Eh? El Camila ah, está viendo el programa. Camila. tú le dijiste que lo viera. <risa> está viendo el programa, Camila respeta. No, son muy, muy hermosas las niñas de, de esa pareja. Sí. La primera también el presidente. Y los muchachos no se hacen esperar de de ese coro y ese alibaba como dicen no con eso él, ellos le hacen le hacen ver al presidente hay... saber que la, tiene las hijas sí, lindas. donde él llegue ya el suero un coro, un coro hay un coro, coro ya de aquí para allá pero, pero mira es eh, eh, eh, como dicen eh, nuestros viejos y también acá en la calle que a veces el que viene de abajo eh, cuando llega se la quieren dar lo que no es, sí, tú te bueno. imaginas que le, o sea, que le han hecho eso a Danilo, eh, y más sí. embargo este hombre que es rico de cuna o sea, de, de, de, de su bueno, padre señor, y mira lo humilde que son tanto la, la, la, ella como, como Luis sí, Abinader, sí, son, ¿no? son, son gente de la tú sabes con quién, cuál era el canchanchán de Luis Abinader cuando estaba niño, Moisés Low Tú sabes, Moisés Aló se saber. crió en la cuna de pelotero de los hermanos Aló que jugaron en Grandes ligas Ya no, tú no, sabes. Con esa, dinero. Con dinero de, de que. Y ese era el coro de y canchanchan de Ya, no, no, no, ya, nosotros, ya tú sabes. No, ese, no, serán los canchanchanes de ya tú sabes. No, no, y es así, eso. Son gente humilde. La humildad sea. de ellos, la humildad, wow, increíble. Incluso también, eh, no sé también, si ustedes se dieron cuenta que. Bueno, aquí lo tocamos, aquí lo tocamos ese tema la semana pasada. Que había una periodista que no alcanzaba a ponerle micrófono al presidente. Y ella lo tomó. Y, y la primera dama agarró y el dijo, ven, dame micrófono y se lo puso al presidente. Y se lo puso a su esposo. Igual que Obama, Obama va a ser el presidente ah, ah, de la historia. Obama es presidente, un hombre. De la historia, ahí pueden pasar 50 presidentes como Obama, no. Obama daba como los... Obama, días. no, porque Obama humilde. Obama sí. empleó dominicanos en, en, la, en la Casa Blanca, Latino, Muchos latinos, Latino, siempre eh, a compaste. De los latinos. O vamos a salir a recrearse afuera, sin miedo. Sí, Entraba sin miedo. A, a McDonald's y cosas así. A, a, a, si sí, compraba a, y, cosas. y hablaba con la gente. Y la gente sí. se quedaba oh, por un presidente. ¿Tú me entiendes? Era bueno eso, los lo, lo, McDonald's. Sí, barato. Yo, eh, no, yo nunca lo he sí, visto. Es que aquí no hay, La cara. factura trae de mañana, viste. ¿sí? Por la, favor, no, de no, la... son no. vainas que no son de aquí. <risa> <risa> yo no he aprobado eso, he aprobado ese, ese elemento. sí son más o menos ahí, sí, no, yo no, yo no. no, yo no. Yo estoy, lo mío es... Lo más cercano patín, a aquí, <risa> lo, lo más cercano a eso, a eso hay en otro... No voy a ahí se sí no voy a mencionar el nombre, pero... un sí, sí, sí. restaurante que hay por allá adelante Que te mismo, gusta a ti Es lo mismo, a veces. O sea, como no, ejemplo, estamos, comiendo com como, no estamos comiendo comida chatarra ya. No, no está más, comiendo comida chatarra. ¿Y qué está comiendo? A Robichol y carne en la casa, a, la dos. a lo que mami que más me guarden. Hoy, hoy cocino una berenjena, tuve que venir a comerme un picapollo aquí, porque eso claro, no... a mí no me gusta la berenjena. Doña, no puede estar cocinando eso si no le gusta. y niña? con corazón que está tan gordo? ¿No, ¿no te gusta no, la berenjena? No, no, no la paso mucho, ahí de, de cierta forma. No, no, yo no, no de, no de ninguna paso. forma Yo, yo me no me encanta. No, yo de ninguna forma. Yo he tenido no que adaptarme a alguna forma de, de cómo ya la cocina, papá. A veces no, ¿tú me entiendes? No puedo <ríe> no ponerme a gata cuarto en la, en la calle comiendo. No, yo no la resisto, no. Bacalao, ni, soy, ni el bacalao, yo. Ni bacalao tampoco. Ah, pues somos iguales. Yo nada. De eso. Y el arenque que hay. Lo mío es carne y queso. Tú me puedes poner dos, dos pedazos de queso con arroyo habichuelo, y habichuelos yo me lo como. Ay, padre. Eh, Oye, eso no, yo, queso yo, con arroz y habichuelos. combinación. Yo me lo como con pan. No, man. no, yo me lo como con lo que. Me, menos de que eso, de que molondrones. Sí. De que ven que la comida mm. está. Mire, que me voy a molondrones también tiene más. Ya tú sabes. No, usted guaya, gaso y usted, usted, usted como es un, un se como con conete, con un chin de aceite. Dije, bueno, luego serio con ustedes. No, eso no debiera ni de ser compañero, eso debiera ser una, un, algo aparte por si tú lo quieres. Claro, no. Un aditivo. vamos a la pausa y retornamos.